¡Ay! Oh, sacó a pasear a Mena Centro que viene, Medel que saca Aparece este piñal, le dio ¡Golazo! ¡Golazo ecuatoriano! golazo ecuatoriano golazo ecuatoriano pero golazo ecuatoriano le movieron la pelota de izquierda a derecha libre sin marca estupiñán le dio como viene el zurdazo a tres dedos y se clavó profundo como un estaca en el corazón chileno estamos perdiendo estamos cayendo está ganando la visita Ecuador 1 Chile 0 y este chico de 23 años jugador del Vida Real mete un zurdazo cruzado nada que hacer Claudio Dorado mira puede ir perdiendo, puede ser un accidente, si el problema es que en estos primeros 10 minutos Chile no ha agarrado la pelota, la veía pasar de acá para allá con el dominio de Ecuador, no hace un buen partido, no aparece Vidal, no aparece Valdés, cuesta arriba, queda mucho todavía, pero no comienza bien el duelo para Chile. Le queda Caicedo, se mete Caicedo, le dio, se acabó, golazo ecuatoriano. ¿no? Se acabó el sueño, se acabó la historia, se acabó este partido para La Roja. Caicedo sepulta todo, Caicedo nos hunde, Caicedo nos manda al piso. Caicedo nos está dejando sin Mundial, Ecuador 2, Chile 0. al cielo, señoras y señores, grande Ecuador, gritan acá en la tribuna. Partido terminado, jornada triste, jornada negra. Noche de mala suerte, llámelo, pero como quiera. Lo de hoy de Chile fue triste, fue nefasto, nos deja fuera de clasificación, nos deja con un complicado panorama. Porque si se hace una averiguación imparcial de las pruebas y una comprensión clara de lo que significa la verdad y sobre todo lo que se falló en Ecuador, la resolución solamente puede ser una. Favorable a Chile. La prensa chilena llora porque su abogado se rindió y ya no tienen chances de ir al mundial. Ahora se arrepienten de haber contratado a Eduardo Carleso para que los defienda. La experiencia del abogado brasileño Eduardo Carleso como especialista en derecho deportivo no ha sido suficiente para sostener la demanda presentada por Chile contra Ecuador por las supuestas dudas en la nacionalidad de Byron Castillo y la prensa que en un principio estaba eufórica por la posibilidad de ir al mundial metiéndose por la ventana ahora está desconsolada porque el mismo abogado se encargó de sepultar todas sus esperanzas. La prensa chilena replicó las palabras de Carleso para su posterior análisis. Medios como Red Gold, Dale Albo y TNT Sports Chile analizaron respectivamente las declaraciones del jurista brasileño, y a diferencia de la alegría con la que se expresaban semanas atrás, se los notó con una evidente tristeza y hasta resignación por la inminente derrota legal. El portal web de Red Gold, por ejemplo, es escribió, el enemigo es el tiempo. Esperamos que este viernes la FIFA se olvide que tiene un mundial dentro de cinco meses, haciendo referencia a que Carleso había señalado que no tiene el tiempo suficiente para intentar probar las acusaciones de Chile, y que la FIFA tomará la decisión más lógica, que sería dejar todo tal y como está. En otra nota, Red Call describe los posibles cinco escenarios en los que puede terminar su denuncia, y el único favorable es que la FIFA les dé la razón y vayan al mundial, pero igualmente reconocen que es lo menos probable y que a pesar de todo, Ecuador tiene las de ganar. Pero para no dejar sin esperanzas al pueblo chileno, otros medios aún mantienen el discurso de que la FIFA fallará a su favor. TNT Sport Chile es uno de los que no abandona esta idea, mencionando que la Roja tiene un ojo en los partidos amistosos y el otro en la FIFA esperando por su decisión final. Pero lo que es cierto es que con el paso del tiempo, la emoción y optimismo de los medios chilenos y de los mismos aficionados se ha ido diluyendo. Ahora, a pocas horas de saber lo que decide el máximo ente rector del fútbol mundial, solo les queda especular y adherirse a las palabras de Eduardo Carleso, que tampoco es que ofrecen mucha seguridad. Seguramente ahora estarán pensando en que si fue una buena idea contratarlo. Periodistas e hinchas chilenos lo señalan como el culpable de la vergüenza y el rechazo mundial que sufre la selección araucana, además de comentar que durante todo este tiempo solo les vendió humo y nunca hubo posibilidad reales de ganar el caso. Mientras tanto, en Ecuador las autoridades del fútbol nacional, así como abogados expertos, también han dado su opinión al respecto, y coincidiendo en que las denuncias de Chile poco a poco se fueron convirtiendo en una especie de circo mediático más que en un caso real, y lamentan la actitud de los medios y autoridades chilenas. ¿Y tú, crees que Chile se equivocó denunciando a Ecuador y Byron Castillo?